Yo termino hoy, como ya le anunciamos a nuestros amables televidentes, que la política, los hijos de campaña, los dueños de medios y sus transacciones comerciales con los políticos, pues toman posesión mañana, además de que la Junta ya pues eh, prohíbe todo tipo de manifestación como lo establece la ley electoral, la 1519 y discursos políticos luego que se producen o cierres de campaña a nivel televisivo por eso pasa, que este será el último programa y el último comentario de esta semana porque retornaríamos el lunes hasta nuevo aviso de lo que nos digan en producción allá y yo quería hacer una exhortación final al pueblo y a la vez a la oposición también al poder es una triple la primera es tratar de no llevarse de que la mayoría de los líderes, tanto Danilo como Luis Abinader, y los presidentes de su partido, Temístico montado el PLD y José Ignacio París del PRM, llamando a la violencia. Que vamos a enfrentarnos, busque no sean señoritas, dice Danilo, se comportaron como mujercita, vayan como hombres a defender, y yo no quiero a intelectuales, quiero guerreros. Y por otro lado, el PRM, que estamos dispuestos a lo que sea, y, y lo matamos, no hay problema con eso. Los que aportan a los muertos son ustedes, gente del pueblo y sus hijos, no son ellos. Usted nunca verá a un millonario de eso en un, en un instituto de Inacid, haciendo los actos para ver la causa de la muerte, el producto de la violencia. Y los muertos de campaña política, muertos se quedan, no los mueve nadie, eso no pasa nada. Lo que son los muertos de campaña política y los muertos de movilizaciones. Si no, pregunten de aquí qué ha pasado con Vladimir Baldera la Antigua. como mataron en un proceso vulgar y no ha pasado nada. Yo le a ustedes, desde que vi que nombraron una comisión con fiscal y no pasó nada Eso para darle la gaveta del olvido y el chivo definitivo, ¿no? Justicia todavía tenemos para hablar. Entonces, como ustedes son los que aportan los muertos, que yo he visto ahí como puso y ustedes lo van a repetir hoy, otra vez, ahora el alfabeto diciendo, le faltan unos cuantos peloteros me refiero a los dientes de la parte frontal, maxilar superior, y los incisivos, diciendo eh, que yo lo que quiero es que si Gonzalo no gana, que Dios me quite la vida. Y Dios realmente diciendo que lo que quería era morirse de un infarto si no ganaba Guía él Para que ustedes sean el fanatismo, porque el fanatismo lleva a la ignorancia, a la ignorancia, a que el candidato siempre sea el que se quede fuera sin ningún tipo de privilegio. Ese es el primer consejo. Vayan a votar masivamente, protéjanse, no hablen plumas de burro en la fila, tratan de estar en silencio, no discutan con nadie, y si alguien tosioso de mayor, llaman a 911 y que se lo lleven, sigan tranquilos, con sus... mascarillas o tapabocas, como lo dicen los pobres, para que se cuiden. El que pueda usar guantes, que lo lleve, lo correcto sería que la Junta que está diciendo que está cumpliendo con todos los protocolos para darte un marcadorcito con limpio, con alcohol, para darte... Eh, uno, una, una cosita limpia y unos y no, y no escáneres con una computadora protegida con plástico por el que está ahí en el medio ambiente con el culo de gente que todo el mundo sabe que en el área las horas que dura a través de la saliva en el medio ambiente saturado por gente en el hierro, en el plástico de persona a persona en las ropas, se te tiran el cabello pero bueno, hay que ir voluntad cívica, dice la última encuesta que el 60% va a votar, 5 millones y medio felicidades, protéjanse porque cuando ustedes vayan a su casa, los pobres van a llegar a 911 y los van a llevar a un centro, a un hospital, lo van a tirar como un puerco ahí y se va a morir solo el que tenga, el que no tenga relaciones, el que tenga relaciones vivos porque le consigue medicamentos y de todo. Y el rico lo pasa como, el Abinader, lo pasa como, a lo mejor lo pasó a Gonzalo, calladito ahí, tranquilo en su casa, sin exposición, suave, con los mejores tratamientos y bien. ¿Han revivido en tierra en una cajita de, de arenque que si no hay? O si nuevamente hay un hoyo ahí en los cementerios que este hay. Cuidado con esas cuestiones de, de miedo, de pánico, que lo que provocan provoca es que salga un gobierno ilegítimo de una minoría que además van a votar dos millones. Van a votar todo el mundo, todo el que pueda. Eso está muy bien. Y ahora el otro consejo. El primero la oposición. He notado que se ha concentrado solamente en la campaña presidencial. Se le olvidó a usted de que hay una campaña a nivel del Congreso. Y el número lo dice en uno de sus videos, no sé si el señor director podría conseguir por ahí, porque eres es mágico, que el presidente que gobierna sin un Congreso no puede hacer nada. Se le dicen al que cuando yo en el, PNB, el 96, tuvo que negociarlo todo. Además de que fue Malaguer que los puso porque tuvieron que negociarlo todo, porque Malaguer se hizo con los últimos tres senadores para tener la mayoría en el Congreso y dominar desde el Congreso, porque todo se arregla con el hombre del maletín y acuerdo. Y por eso es que aquí se invierte tanto dinero para que un arco diputado, un arco senador, llegue ahí invirtiendo un senador 200, 300 millones y un diputadito pobre en el proceso interno invierte 15 y de 20 a 30, o sea, se van 45 milloncitos lo que va a ganar 4 millones y pico de pesos, en 4 millones, pregunto, ¿y, cómo ¿Y a qué va al Congreso? Saca usted su propia conclusión. Yo he visto que la oposición no está clara en eso. Y no pueden dejar disgustado a ese que ustedes escucharon que llamó aquí, que todo el mundo está con José Francisco Peñaguaba, y a esos 14 o 12 partiditos de los, de, de los minoritarios, de los Montorrillos, que hicieron un acuerdo a nivel de 22 senadores la no lo dejen suelto porque si lo dejan suelto y va Luis gana la presidencial y el PNR le retiene el Congreso va a estar preso por la Guardia de monte. el principal además de lo que le dice en la primera vuelta lo principal tiene que ser buscar conseguir la mayor cantidad de senadores y diputados para dominar el Congreso incluso en otro video Danilo dice por lo menos debemos repetir la cantidad de senadores cada la mayor cantidad de diputados. Está claro. Y salió a la calle, invertir recursos y de todo para que gane su penco. Y para que su partido permanezca en el poder. Y no diga que por Leonel Lince se dividió. Y que Leonel llegó al partido a la derrota. Y que el verdadero líder de ese partido, el dueño de las estructuras, el dueño de todo, era la Mundo. Además de él mantener su hegemonía política, que es lo que él quiere. Seguir siendo el líder, el jefe detrás del poder, hacer como hizo Trujillo una vez. No puso ahí a, a, a Negro Trujillo, de, era un, un amotreto, un títere. Seguía siendo el jefe detrás cuando los niños le lo pidieron lo que se fuera. Y aquel famoso discurso que tuvo Balaguer, que fue como una especie de premonitorio, porque dijo: Trujillo no morirá como murió Betancourt. Tampoco morirá como lo hizo el mártir Allende, morirá bajo el fragor de la batalla y de la pelea y peleando murió.